Nos metemos directo con la información Rizo, si te parece, sí, porque está, parece. hay una agenda legislativa bastante, bastante Aficada. cargadita, no solamente a nivel nacional, sino también en las distintas provincias y ciudades de nuestro país. Estamos en comunicación en este momento con Lucila de Ponti, diputada provincial por Santa Fe. Ella fue diputada nacional, ya con mandato cumplido. Lucila, bienvenida. Aquí Rizo y Sofía te saludamos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen muy día. bien. Bueno, primero felicitaciones por la paridad eh, de género en la representación política que han logrado allí en Santa Fe. Bueno, gracias. Sí, evidentemente es algo que nuestro provincio se debía y que desde hace mucho tiempo se venía discutiendo. Así que bueno, para nosotras fue un paso muy importante poder darle eh, sanción a esta ley. ¿Cómo fue ese debate y finalmente esa esa victoria no solo para ustedes, quienes eh, forman parte de la política, sino también eh, para las las y los que se acercan a votar, no también, las les ciudadanes? Sí, creo que como, como te decía, era algo que se venía planteando y demandando hace mucho tiempo, y por lo tanto creo también que a nivel de la sociedad era de alguna manera casi un derecho conquistado, ¿no?, porque eh, nadie discutía ni ponía en cuestión que la representación en los espacios de, de toma de decisiones tenía que ser eh, paritaria o mucho más igualitaria en términos de la representación de los géneros. Eh, y bueno, y creo que eso finalmente es lo que, lo que se plasma y lo que se reconoce como como un avance que también nuestra sociedad va teniendo en términos de comprender que eh, que no existen estereotipos ni roles predeterminados para los distintos géneros, sino que todos estamos somos personas, digamos, en igualdad de condiciones para ocupar estos espacios. Así que bueno, me parece que realmente eh, nos pone ordena un poco, digamos, la legislación y, y el derecho, la normativa con respecto a lo que, lo que la sociedad viene caminando. Uh -huh. Sí, eh, qué tal, buen día. ¿Cómo le va, diputada? Eh, quería preguntarle concretamente sobre, bueno, arrancábamos recién, ¿qué lectura hace usted como legisladora provincial de Santa Fe sobre lo que se va a empezar a discutir mañana y la eh, amplia eh, agenda que tiene en realidad la legislación nacional? Bueno, me parece que en este fin de año se están incorporando temas muy importantes eh, al debate en el Congreso de la Nación, probablemente este martes se discute y se vote eh, el impuesto o el aporte de las grandes fortunas porque finalmente no, se, no va a quedar constituido como un impuesto sino como un aporte por uh -huh. única vez, eh, que bueno, en, en, a mí en este caso me parece indiscutible que, que es algo que, que, que tiene que ser aprobado y que tiene que ser realizado, no estamos viendo un momento muy difícil de nuestra de nuestra economía de nuestra sociedad y no solo la Argentina sino a nivel mundial y me parece que es más que lógico que quienes eh, durante digamos toda su vida y toda su historia han concentrado grandes niveles de riqueza y de patrimonio puedan hacer un aporte justamente como lo dice su nombre extraordinario para eh, colaborar con aquellos con aquellos sectores eh, a los cuales el Estado tiene que asistir a través de distintas políticas no hoy uh -huh. ya estamos en una situación fiscal compleja que por ejemplo está eh, haciendo que se tome la decisión de no continuar con el IFE, ¿no? que a mí me parece que el IFE fue una de las políticas fundamentales en términos de poder respaldar a todos los sectores que quedaron un poco más desamparados en la pandemia, en cuanto a su rol o, o su funcionalidad en el sistema productivo o, o aquellos que ni siquiera tienen algún tipo de inscripción laboral. Uh -huh. Entonces, me parece bueno que yo creo que la parte de las grandes fortunas, así como se tiene que votar en el Congreso, es indiscutible. Digamos, me parece que no hay eh, motivación ni, ni una razón o un argumento válido para decir eh, que 9.000 personas en la Argentina, que son, digamos, la punta de la pirámide en términos de, de riquezas acumuladas, porque ni siquiera estamos hablando uh -huh. de, de todos los sectores que de alguna manera forman parte del textil que tienen mayores ingresos, uh -huh. estamos hablando de los ricos, de los ricos, digamos, aquellos que, que realmente tienen un patrimonio absolutamente, eh, bueno, de dimensiones, digamos, mucho más grandes que, que los ingresos que tiene el resto de la población, entonces me parece, bueno, que es casi indiscutible. A mí sí me gustaría que esto eh, se apruebe, por supuesto, el martes y que después... ...se discuta, digamos, cómo se incorpora a nuestro esquema tributario... Eh, un aporte que ya está modificando el impuesto de bienes personales o, o alguna otra modificación incorporando un impuesto nuevo que grave la concentración de riqueza eh, en pocas manos porque esa es una de las causas fundamentales de la desigualdad en Argentina y en el mundo y esto no lo digo yo, es una discusión digamos que, que se está dando hace muchísimos años a nivel de los planteos teóricos académicos y también a nivel digamos de, de las distintas políticas fiscales de los estados eh, que vienen avanzando en este sentido de pensar, bueno, cómo se avanza y cómo se puede revertir la concentración de la riqueza y la desigualdad que esto genera, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que después también se pueda seguir discutiendo más en términos permanentes. Lucila, ¿qué eh, discurso eh, prevalece eh, en Santa Fe? ¿Qué, qué, qué termómetro eh, sentís vos que, que hay eh, en, en la provincia? Te, te pregunto puntualmente porque la intencionalidad de las empresas que buscan eh, de una u otra manera, empresas mediáticas me refiero, eh, junto con un sector del arco político que buscan defender o ir en contra de esta iniciativa eh, mezclan todo y, y, y se, se siente ese propiedad privada eh, avanzan por, por nuestro trabajo y un montón de discursos que a veces confunden un poco en la cotidianidad y te lo pregunto puntualmente porque este año Vicentín y Santa Fe ha sido muy protagonista sobre todo en eh, lo que ha sido, bueno, en el transcurso de, de este año concretamente, eh, eh, ¿qué, ¿qué termómetro hay? ¿Quedan algunos vestigios de lo que ha ocurrido en Vicentín ahí por lo menos discursivamente o no? Bueno, yo creo que, que lo de Vicentín, digamos, no sé si ahora se produce de la misma manera, digamos, la discusión con respecto a esta ley. Yo en realidad lo que veo es que no se está discutiendo demasiado a nivel de la sociedad eh, lo que tiene que ver con el aporte a las grandes fortunas, mm. sino que bueno, es una información más. Eh, cuando fue lo de Vicentín, me parece que ahí sí, como que de alguna manera eh, el escenario se, se configuró de tal forma que eh, hizo que determinados sectores de la provincia sintieran, eh, como que de alguna manera se estaba caminando sobre su territorio, ¿no? Eh, sin, sin hacerlos partes, sin consultarlos, etc. Y, y creo que ahí hubo una confusión grande que llegó a que eh, muchísimas personas que nada tienen que ver con los intereses económicos y comerciales de Vicentín estuviesen defendiendo eh, ese patrimonio como si fuera propio digamos, y como si le implicara algún rédito a sus vidas cotidianas cuando creo que no lo es eh, y de, de ninguna manera hay un derrame de lo que sucede en Vicentín hacia el conjunto de la provincia Sí mm. tiene un arraigo muy fuerte en, en Avellaneda, en Reconquista que es la zona de origen. Donde sí, es una empresa que existe hace muchísimos años y probablemente una gran parte de la población de esas, de esas localidades eh, haya tenido un tránsito o algún tipo de vinculación con las actividades productivas y comerciales de Vicentín. Y bueno, y ahí hay un factor, digamos, sociológico, si se quiere, que, que se puede incorporar al análisis. Eh, pero bueno, el resto sí me parece que tiene que ver con este proceso de intervención eh, comunicacional y discursiva, magnificada por los grandes medios, que de alguna manera termina siendo que mucha gente eh, se ponga la camiseta de Vicentín como si fuera la camiseta argentina mm. y defienda algo que no tiene nada que ver con con sus vías, con su cotidianidad y con sus intereses concretos. Estamos en comunicación con Lucila de Ponti, diputada provincial por Santa Fe. Lucila, de, bueno, vos recién decías no, este fin de año cargadito en cuanto a la agenda legislativa eh, y también teniendo en cuenta esto de las sesiones extraordinarias que se están dando, por ejemplo, a, a nivel nacional, lo último que nos enteramos y que también aporta a, a esta agenda es la interrupción voluntaria del embarazo, no, el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo se siente esto entre las funcionarias legislativas eh, de Santa Fe, que obviamente sabemos está en articulación con las de todo el país. Bueno, sí, con mucha alegría, digamos, recibimos esa noticia de que es, se va a enviar el proyecto este año y que se intentará votarlo también antes del fin de año, una demanda largamente esperada eh, y, y trabajada, digamos, por muchísimos sectores, sobre todo por el movimiento de mujeres. Eh, y bueno, y, y esperamos muy ansiosas que, que esto suceda. Y por supuesto, estamos... Eh, en diálogo con, con las legisladoras nacionales, y fundamentalmente porque todas formamos parte del movimiento de mujeres, de los feminismos, y, y siempre, digamos, estamos construyendo estrategias comunes, más allá del lugar institucional que nos toca ocupar en cada momento. Eh, pero bueno, me parece que, que preparándonos también para eso, trabajando en, en lo chiquito, que quiero decir... Eh, en, en los votos, digamos en cada uno, bueno. uno de los votos para, para poder bueno conseguir el resultado no, que es lo fundamental, porque el proyecto bueno ya se discutió otras veces, está muy cerca de convertirse en ley, finalmente no uh -huh. se lo logró, entonces lo que queremos es que el debate parlamentario se dé pero que se dé también para que, que podamos aprobar la ley, que es lo fundamental. Lucila te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para Radio Estación Sur no, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande a, a toda la gente allá de, de La Plata. Y, y bueno, que, que estén pasando lo mejor posible este contexto tan difícil. Igualmente, gracias. muchísimas gracias. Lucila. Un, un, saludo. un saludo. Pasado la diputada provincial por Santa Fe, Lucila de Ponti, hablando un poquito de todo, pero ya metiéndonos en lo que tiene que ver con este fin de año, sobre uh -huh. todo a nivel legislativo, que vamos a tratar de profundizar durante toda la semana y lo que quede de codo a codo también, que hoy va hasta las 12.